Se roban el sable corvo de San Martín con la finalidad de entregárselo a Perón para que, de alguna manera, encarara lo que fuera la nueva liberación de la patria. Eh, el autor es Rodolfo Piovera, que está teniendo la amabilidad de atendernos en este mediodía. ¿Cómo le va, Rodolfo? Gracias por atendernos. Un gusto, un gusto, un saludo para todos allí en el estudio, ¿eh? Bien, muchas gracias. Bueno, hecho eh, lo decíamos, eh, como poco, a ver, se conoce, esto era parte de lo que iba a ser como tres instancias, una era la recuperación de las banderas argentinas durante la vuelta de Obligado, durante en, en un, que están en un museo en Francia, el desembarco en Malvinas, el que eso sí se conoce, eso se realiza muchos años después, eh, comandado por Dardo Cabo, y este... ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaste? Porque la, la verdad no es un hecho, eh, digo, lo de Malvinas sí se tiene, este, porque se concretó, pero esto también se concretó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la, a la historia? Bueno, llegué a la historia de un modo un poco azaroso, ¿viste? como ocurre muchas veces con los temas. Yo conocía el hecho, digamos, que se había eh, robado el sable del general San Martín en el año 1963. Y, pero, a, eh, digamos, lo que no se sabía, ciertamente, era quiénes habían sido los autores. Se hablaba que había sido la juventud peronista, digamos, un sector de la juventud peronista, pero había algunos rumores, como que también podía haber sido gente del ejército, eh, para crear una, una tensión interna, etcétera, etcétera. Digamos, estaba un poco en tinieblas. El tema me interesó, yo estoy hablando de un que ocurrió hace muchísimo tiempo, y bueno, me aboqué a investigar, y así descubrí que no solo lo robaron una vez, sino que lo robaron dos veces, porque el, el sable fue robado, fue recuperado, y al poco tiempo fue vuelto a robar, este y ahí estuvo perdido un tiempo un poco más largo. En fin, me pareció una historia realmente de nuestra historia, creo que nuestra historia realmente tiene muchísimas historias así, ¿no? interesantes y a veces poco conocidas y que podían ser motivo para un libro de no ficción como es este, ¿no? porque no es estrictamente un libro, no es un ensayo, ¿no? es un libro de no sí, ficción. Sí, sí. Así que, bueno, eh, a, a su vez descubrí también que el sable tiene el mismo como objeto sus peripecias, ¿no? es decir, a partir de, de, de que San Martín se si regresa a España y lo deja acá, después lo manda a buscar, después lo dona Rosas. Es decir, hay un montón de peripecias. El sable en sí mismo, luego el robo, luego el de los dos robos, ¿no? Y posteriormente, ¿viste? para trasladarnos más en el tiempo, hace pocos años, cuando Cristina era presidenta, se restituyó finalmente. Mirá a la historia, ¿no?, que recientemente terminó. Se te restituyó el sable al museo, y eh, hoy luce en un lugar muy privilegiado, en un espacio muy lindo, no sé si lo, si lo conocen. No, no, no, la, la, verdad que, la verdad que no. Sí, le han dedicado, que cuando se restituyó una marcha de los Granaderos para acá por el Bajo, este, con la fanfarria, no es cierto, creo que se llama Alto Perú, ¿no? La de los de, verdaderos, de, de uh -huh. este, desfilando ante los vítores populares, yo vivo muy cerca de ahí, de la Casa Rosada, así que lo pude ver, y la restitución a ¿no? la Presidenta de la Nación, ¿no? O sea, que es un hecho paradigmático con un objeto como el sable, que es, eh, era el objeto, es muy simbólico, ¿no? Es que, es casi que es el sable, perdón, como... que San Martín en su momento le liga... Ah, eh, Juan Manuel de Rosas. Rosa. Correcto, correcto, es así, y, y objeto que apreciaba mucho, Rosas, porque... Uh -huh. Y ahí, perdón, mantiene... de Rosas sí. al museo, ¿cómo llega? De Rosas al museo, bueno, te cuento, Rosas lo, lo, lo, lo lleva a Inglaterra, uh -huh. ¿cierto?, con el exilio, y al fallecer él, él pone en el testamento, lo lega a su yerno, terrero, que era el marido de, de Manuelita Rosa, ¿sí?, entonces, eh, en ese entonces estamos ya, ya está en grande terreno, está grande Manuelita, y este, un señor historiador que es el fundador del Museo Histórico Nacional Carranza, Adolfo Carranza, le escribe una carta a Manuelita solicitándole el sable para exhibirlo, ¿no es cierto?, este, en, en un museo que se crearía a partir del sable y con otros objetos. Manuelita eh, accede, a pesar de que su padre todavía seguía prohibido, ¿no? Y los restos de Rosas todavía seguían eh, reposando en Inglaterra, y manda el, el sable, lo mandan en un barco, y yo todo eso lo no cuento del libro, no con todos los detalles, llega este, el barco aquí, lo reciben, es un, con algunas contradicciones, porque por un lado hay una persona de la familia Rosas que lo recibe, etcétera, etcétera, en épocas todavía con la leyenda del maldito, ¿no? Al sol de rosas. Y el sable finalmente es depositado en un en el museo que tenía otra sede al principio y luego hasta que se instala en el Parque de Lesama, donde está el Museo Histórico Nacional, que es el casco de lo que era la quinta de los Lesama, ¿no? Que luego fue donado para hacer un parque. Y bueno, y ahí queda, está específicamente establecido que el sable tenía que ser, el, el, el ser eh, exhibido en el museo, es decir, no, no, no podía ver destino en una colección particular, o estar en la casa de gobierno, no, en el museo para que todo el mundo lo pudiera ver. Por esa razón, justamente en el 63, cuando lo roba este sector a la juventud peronista, y lo recupera el ejército, este... Eh, y luego del segundo robo, mejor dicho, el ejército ya no le restituye al museo, sino es que lo lleva al regimiento de la madrugada caballo, crea un museo específico para custodiar el sable, y a partir de ahí hay un viejo reclamo porque se cumpla eh, los deseos de, de la familia Rosas de que esté exhibida en el museo y no en el cuartel. Hasta que, bueno, finalmente, como te decía, la historia termina bien. <ríe> cuando se restituye al museo como donde está hoy ¿no sí. es Creo, un, nada, un, una no cosa que es permitido. impresionante uno leyendo el libro es, eh, nada esa pieza y lo poco digamos, es muy fácil el golpe no, no no es, si se quiere no es el, por lo menos el golpe no es cinematográfico es, eh, eh, es una cosa muy corta ¿no? Como, como lo roban sí, tal cual sí, sí, sí, sí. Los bueno, muchachos, que, bueno, igual fue planificado porque eh, se observó cuánta vigilancia tenía, que realmente carecía de vigilancia el museo, apenas estaba en sereno con alguno más ahí. Así que, bueno, estos muchachos llegan a la noche, les abren y después pasan, digamos, medio que desconfía ahí el vigilante. Bueno, ahí sí sacan un arma y por la fuerza ingresan al museo, a la casa, rompen la, el, el, el cofre donde estaba, ¿no? La tapa de vidrio y se lo llevan, lo mueven un poncho y se lo llevan. Ahora, vos no te imaginás, quizás hoy, pero que desde el tiempo, no se sé, ve el escándalo que produjo eso. La conmoción nacional. Los titulares en los diarios, primera plana, robaron el sable de San Martín. Fue eh, un suceso. Este, y este conmovedor, eh, con que bueno, eso es a mí lo que me motivó para para ahondar en la historia ¿no? y ver cómo fue aquello, recordar cómo fue aquello. Fue terrible, terrible, terrible. Los actos escolares este se hacía mención justamente al, al robo del sable, ¿no? Porque esto fue robado el 12 de agosto y a los pocos días era el aniversario del claro. conocimiento de San Martín. En los actos escolares estaba a la orden del ministerio de que todos los profesores en los actos hicieran eh, menciona el robo, ¿no? Y aquellos que lo robaron, te puedo asegurar, eran señalados prácticamente como demoníacos. Se fue, fue un hecho bastante duro. Hubo rafias, ¿no? Este, búsquedas. Y los eh, autores del robo, bueno, no la pasaron para nada bien, tuvieron que esconderse. Algunos fueron torturados, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y esto eh, marca, porque a ver, eh, marca un poco la inflexión, la resistencia peronista venía, digamos, desde la caída de, del propio gobierno de Perón. ¿Es como una inflexión en lo que después va a ser la lucha armada? Interesantísima la pregunta que haces, mirá. Es, este la resistencia peronista es el primer el movimiento antisistema digamos ¿no? la Ajá. primera reacción contra el poder que se da digamos así atrás sobre eso podemos decir en los 60 no estas son este algunas acciones un poco simbólicas no el, el chavo es un poco simbólico después hubo otras como vos sabés ¿viste? La, la guerrilla en el norte los uturuncos, todo eso Después se fue fortificando, digamos, todo lo que fue este, movimientos así en contra del, del, del gobierno de turno. Pero sí, la resistencia puede, como tú lo señalas, este, un, un primer capítulo, ¿no es cierto?, de lo que luego fue, por ejemplo, en los 70, donde la fue muy duro, ¿no? Claro, pero esto a ver, eh, se produce en el marco de un gobierno, no sé si vale decir no. democrático porque... La, la, era una democracia muy este claro. muy condicionada, pero no era ni siquiera un gobierno militar, no era una dictadura este plena. Bueno, era, claro, mira, era el gobierno de Guido, de, de José María Guido, pero ya había habido elecciones y había ganado Arturo Ilia, <coughs> pasa que todavía no se había hecho cargo de la presidencia. Sí, y también, caso, perdón, este... había estado el caso de las elecciones acá en Provincia de Buenos Aires, que donde gana ah, claro. este, Framini... Sí. Por el peronismo y son anuladas por Frondizi. Tal cual, tal cual. Bueno, por Frondizi, o sea, este, a la fuerza, ¿no? Porque eso sí, es sí, sí. prácticamente al poco tiempo deriva el golpe de Estado. Era un momento realmente donde la democracia era un título nada más, ¿no? Eran épocas muy, muy duras, este, los militares en ese momento intervenían, ¿no es cierto?, en la política y bueno en ese momento gobernaba José María Guido que, era el vice, que había sido el presidente de la Cámara de Senadores este porque había renunciado en su momento al vicepresidente que era Martínez así que no Guido este que era radical no como fue un pero ya había habido elecciones que había ganado Ilia, que pasa es que todavía no había este, no se había hecho cargo de la presidencia de todos modos Ilia ganó con la proscripción del peronismo no como es, es sabido y notorio esa situación, digamos, de falta de democracia y de proscripción del peronismo, es lo que motivó a estos muchachos de la JP para robar el sable y pedir este, el regreso de Perón, el regreso del cadáver de Evita, la nacionalización de los, de los, este, del petróleo y un montón de exigencias más. Es decir, era un momento de mordaza, de, de, de censura, de, de falta de democracia teniendo en cuenta que había toda una expresión popular que no podía eh, expresarse justamente en las urnas, ¿no? como el peronismo, nada menos. Uh -huh. eh, la última este, pregunta, no? Rodolfo, eh, ¿Sí? que tiene que ver, por ahí, ¿cuánto habla de esto? De, hay una historia argentina no, de profanaciones, Digo, mencionabas lo del cuerpo de Vita, después va a pasar lo de las manos de Perón, hay un robo de dientes del cuerpo de Manuel Belgrano, y esto... ¿Se puede inscribir en esa en esa cuestión? Todas las otras son, digamos, eh, anónimas, si se quiere hablar al cuerpo de vita puntualmente, ¿no? Eh, y esta especie, si bien no es el cuerpo, pero es sobre un símbolo importante, ¿cómo lo inscribís por ahí en esa saga? Bueno, es eh, algo eh, que lo mencionas, el tema de los dientes de verano que luego fueron restituidos. Hay algo de eso, ¿no? en nuestra historia. Vos fijate... Eh, cuerpos exhibidos, colgar en la pica, digamos, en el siglo XIX, la, la cabeza del enemigo, el cuerpo de Liniers, que también decidió, las muertes este, del exilio, como el cadáver de Moreno, ¿dónde está? En el fondo del mar. ¿no? Uh -huh. bueno. este, y etcétera, etcétera. Nuestra historia está, está llena de estos episodios, y sí, como vos decís, se puede inscribir, digamos, en el como en un modo de ser que ha, que ha tenido... La, la historia política argentina, ¿no? Hay hay algo con los cuerpos, ¿no? Tenemos ahora muy presente lo de Vita, ¿no? Eh, con esta miniserie, el libro de Tomás Félix Martínez, ¿no? Que ya lo contó. Este, este regodío digamos, con, con, con la muerte, la profanación de, lo, de, un, de un cuerpo de, de, un, de un fallecido, ¿no? Bueno, monstruosidades, tenemos a montones. En este caso, bueno, como vos decís, no es un cuerpo, pero es nada menos que el símbolo máximo el que fue nuestro profesor número uno ¿no? que José de San Martín bien, bueno Rodolfo muchísimas gracias por la conversación recomendamos nuevamente el libro se llama El Sable un thriller peronista, editó Sicus y bueno, pueden hacerse de un ejemplar con solo enviar un mensaje de Whatsapp, ¿cuántas pavadas mandan por Whatsapp todos los días en un grupo, los memes, los stickers a cambio de nada acá podés mandar algo y eh, te llevas un, un ejemplar de eh, El Sable, eh, así que bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho y buen fin de semana. Gracias a ustedes y buen fin de semana, por supuesto. Rodolfo Piovera, entonces pasaba por el aire de Resábado